Hoy, como cada jueves de agosto, tenemos concierto. Se está preparando el grupo Rocamar para deleitarnos enseguida con, con un concierto que esperemos que empiece en breve. Están ya preparando todos los instrumentos, el equipo de sonido y en breve tendremos el, el tan esperado concierto. Vemos que empieza a haber gran afluencia de gente. ...como... ...como se habló que intentamos ya que los jueves... ...que con los conciertos venga bastante, bastante gente... ...y poquito a poco... ...a pesar de ser agosto... ...a pesar de estar de vacaciones... ...observamos que la gente sigue viniendo... <risa> ...la revuelta de la huerta sigue en pie... ...hoy... ...ha salido publicado en el BOE la licitación... ...del soterramiento de la estación... ...y... ...nos duerme ...y aquí estamos... ...celebrándolo con esta, con esta gran actuación... ...que nos van a, a deleitar el grupo Rocamara. Vemos aquí que también nos han traído... <risa> ...un pequeño piscolavi, los vecinos... ...tenemos aquí un, un buen zapper de higo... ...las ya míticas Pipas de las Vías... ...ya está, aquí como cada noche... ...todos juntitos compartiendo lo que tenemos... ...Cecilio, otra vez... llega tarde y que no quedan ya casi higos... ...Cecilio, que te lo dije ayer... ...está de vacaciones pero anoche vino... Es, el, ...esto nos tira todo... todo es, ...es como un imán que nos atrae... ...ah, muy bien... ...está en la torre... ...está en la torre y mañana van a hacer un fiestorro allí... para celebrar que lo ha salido ya en el buey... Es tanto, tanto en la torre. Casi todo, casi no, no, no. todo. No, no, no. Bueno. Le, le si no ponen la luz no se ve. No, no, no. Ah, no, no. Es para que se vea mejor la luz. No, hay este lado, no es En este, en este. Ay, sin luz, no se alumbra bien. Falta otro? No, con uno basta, este es por si acaso. Se ¿Le podemos preguntar a Antonio lo del BOE? ¿Eh? Vale. Vamos a preguntar a Antonio a ver qué nos dice de las nuevas noticias sobre el BOE. Buenas. ¿Me explico? A <risa> provisional. Están adelantando, están dando Está, está el la vía, el está vamos ...que está ya... ...no, no, no... ...para que nos cuenten... ...para que nos los avances del BOE... No, ¿no? Que Antonio? Yeah. ...cuéntanos, cuéntanos... No. Qué, qué, ...qué... tenemos hoy que celebrar... ...que parece que ha salido algo, algo... bueno ¿no?... ...alguna noticia... ...la licitación... ...la licitación de las dos fases que quedaban... ...desde... ...la estación del Carmen hasta Barrio Ma ...y del Barrio Má... ...a Nonduerma... ...salieron el lunes... ...ya salieron por parte de ADIF... ...publicado por ADIF... ...pero se necesitaba que salía en el BOE porque si no es... sale en el BOE esa, lo es lo que manda el BOE porque eso implica de que hay reserva presupuestaria eso implica que hay reserva presupuestaria por lo tanto de alguna manera se ha cerrado el círculo es decir, el convenio de 2006 que era desde Senda de los Garres incluso un poquito antes hasta Nonduerma ya se ha cumplido ya han salido los compromisos en el boletín oficial, ¿eh? y vuelvo a repetir, presupuestariamente ya se ha cumplido convenio de 2006. Y eso es muy importante, muy importante. Ya han salido esas dos licitaciones que el anterior ministro del anterior gobierno del PP ¿eh? nos prometió en una reunión y después lo sacó en en los en periódicos nos prometió a finales de 2017 a finales de 2017, con lo cual este nuevo gobierno bueno, pues está siendo ágil y está cumpliendo lo que eh, Diego Conesa, el delegado de gobierno nos dijo, seguiremos vigilantes, pero que esto sí se ha cumplido ya, con lo cual con lo cual ...también hay que decir que lo normal es que después de la licitación... ...viene la adjudicación al mejor postor, a la empresa que se valora. Esa adjudicación normalmente dura meses, a veces normalmente seis meses, cinco o seis meses. Es cierto que en esta licitación el plazo de adjudicación, el plazo de adjudicación eh, va a ser para septiembre u octubre. Es decir, que se están, en este caso, adelantando plazos. Se están adelantando plazos. Es muy importante eso, muy importante porque se está cumpliendo convenio de 2006. ...se están levantando las vías... ...una vez que la vía provisional... ...sigue ...sí, ahí se está trabajando... ...se están levantando las vías antiguas... ...con lo cual va a dar pie... ...debe de dar pie... ...y vuelvo a repetir que estaremos vigilantes... ...va a dar pie a que haya más maquinaria... ...más bivalva trabajando... ¿eh? ...más bivalva trabajando... ...eso es también muy importante... ...a ver si ya poco a poco vemos... ...que hay... Bueno, pues después del verano hay una eh, más agilidad de maquinaria, esperemos verlo una vez que ya están, eh, las vías antiguas la están levantando. ¿eh? Y eso es muy importante porque la vía provisional igualmente hay que decir que eh, empezaba a funcionar según el anterior gobierno para el finales de agosto, principios de septiembre y es cierto que se adelantó plazo con el el delegado del Gobierno y ya está funcionando la vía provisional... ...con lo cual parece ser que estos plazos pues sí se van cumpliendo... ...incluso algunos se van adelantando y eso es muy importante... ...porque eh, ya llevamos muchos años de lucha... ...y bueno, vamos a seguir vigilantes por supuesto... ...para que se vayan cumpliendo todo. Aquí seguimos todo el mes de agosto. Todo el mes de agosto, ideas, por supuesto. Y seguiremos. Y seguiremos <ríe> en, seguiremos trabajando. Muy Muchísimas bien. gracias. Bien, gracias, Antonio. Venga. Muchas gracias. Nada. Vemos ya a todos los vecinos preparándose. Como, como ha comentado Antonio, los avances importantes que han salido hoy en el, en el boletín oficial. buenas. Ay, Pau, ¿qué? ¿Cómo vamos? No, no. Aquí estamos disfrutando de esta noche tan, tan expectante de, de lo, del rocka, rockamor Estamos deseando que empiecen la, los músicos a tocar para menearnos un poco el cuerpo. Hoy tenemos también buena noticia, ¿no? Con el que ha salido en el BOE publicado la, la, la licitación de, de, de, de la estación y no duerman, ¿no? Eh, sí, no son puntos de a, los que, a los que no llego yo porque sean cosas de lectura, cosas oficiales, pero si veo que a los compañeros que son los que lo trabajan, esto, el eh, jurídico de, de las vías o. Que lo que lo entiende, dicen que está contento, pues nosotros contentísimos. Nosotros somos más bien de calle y de observar los movimientos. Entonces, pues estamos observando de que la bivalva pues, está trabajando. Entonces, si dice que ha avanzado en todo de un día, 15 o 10 metros, digo, ponemos cuatro bivalvas para adelante. Pues, no tenemos eh, que poner ahí con este, eh, sí, abajo, ¿eh? no, pero por lo menos darle a poner sombrillas a los trabajadores que estén contentos, llevarles agua y aplaudirles sus horas de trabajo, porque lo que estamos viendo es que realmente las vías las están levantando. ...casi lo han levantado todas... ...estamos viendo que están retirando la tierra... ...debajo de las vías... ...es decir, que están avanzando en el soterramiento... ¿Qué es lo que queremos? Porque este soterramiento, es que si es soterramiento, ¿por qué es? Porque es sin traer el ave en superficie. Entonces, obviamente, el cambio es radical, por decir una palabra, porque es un cambio maravilloso. De... Por mucho que otros, por Twitter y todas esas redes, empiecen, sigan, sigan. Nuevamente, retagina, el Twitter de... no, lo, no lo sigo, pero sí escucho. Y entonces, ciertamente, eh, el que ellos estén vendiendo de que son los que lo han conseguido no es cierto. En la oposición ha sido el pueblo, ha sido la democracia que habían votado un cambio y se han juntado de ese cambio y realmente han echado a los corruptos y han echado a estos trileros del Partido Popular. Ellos siguen pataleando, pero nosotros aquí seguimos nada seguimos ellos. Algún, ¿qué otro sí, siguen pataleando a través de las prensa, sus medios que dominen, el, el dinero que se gasta que es nuestro, pero lo están gastando como una violencia, como diría el... no sé cómo exactamente que dio el... alzamora una una violencia institucional... ...pero simplemente están gastando un dinero, un papel... ...que están transmitiendo, que están en sus logros... ...cuando todo es mentira, es, un, es una propaganda... ...fácil, pero mentirosa y engañosa... ...no, no están consiguiendo nada... ...el Partido Popular es, es el pueblo... ...el que está consiguiendo... ...fiscalizar las obras, observándolas... ...y diciendo a los políticos que ahora están gobernando... ...que es el PSOE, con Cambiemos... ...con Ahora, con Podemos... ...incluso con Ciudadanos, que aunque no haya ...en el gobierno de este, pero que aquí en Murcia... ...no ha apoyado, todos... ...han echado al Partido Popular... ...por el partido que sobra ahora mismo... ...no el particular, me dijo que bien... ...pero los dirigentes, los dirigentes... ...los políticos actuales del Partido Popular no vale. ...los militantes, simpatizantes y ciudadanos... ...que le aprecian al Partido Popular como otro partido... ...no quieren a esos, a esos dirigentes de la cabeza... ...hay que echarlo y que entren otros nuevos... Efectivamente, muchas Bueno, seguimos aquí esperando... a que comience el concierto... ...de cada jueves de agosto... Cada vez va llegando, van llegando más vecinos, disfrutando de sus pipas, de su agua y por supuesto la convivencia que tenemos aquí todos los días, porque todos los días seguimos en las vías. nos comentan que llega, tenemos un audio que van a, a poner ahora por, por el sistema de sonido. En cuanto lo tengamos, lo publicaremos por aquí. Un audio de Joaquín Contreras sobre las nuevas noticias que tenemos. Que Joaquín nos comentan que no ha podido venir, pero que aún así nos manda, nos manda, nos manda las noticias por, vía, vía audio de, de WhatsApp. Pablo, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Carmina? Cuéntame algo. Pues yo me voy a contar que estamos muy contentos. Ya la verdad es que ya no han concedido eso, que, que, que ya esto va, bueno, viento en popa toda vela, pero no, no podemos respirar tampoco, muy fuerte. De todas formas, es como una inyección un poco de, de moral, como se dice. Pero seguiremos aquí en las vías, porque dentro de esas cosas. Otra vez en aquellos años también salió con... ...que estaba concedido y luego pues mira lo que pasó... ...sí que ya cuando estás tan está encarmentada... ...hasta que no ven las cosas tan... ...ya muy de cerca, no... ...pero bueno, que dentro de eso estamos contentos... ...pues sí, la verdad, que... ...que esta lucha que llevamos... ...pues que se le vaya viendo un poco de, fut oh, de futuro... ...y luego pues también... ...pues yo qué sé, de que ahora está el problema... ...y que si van a estar más tiempo cerrados el paso... ...que si uno que sí, que si otros que no quieren... ...y veremos a ver ahí hasta dónde ese punto de, de, de cómo tiene que ser... ...porque mucha gente en los, en los whatsapp pues está diciendo... ...que se puede muy bien hacer lo que se va a hacer... ...y no tener por qué tener cerrado esto... ...no sé hasta qué punto puede ser una verdad o tenerlo menos tiempo eso es, es otra cosa que también va a ver que después de liberar y, y pero no sé cómo la gente dentro lo de haga. los de los temas técnicos que no controlamos tanto vamos a intentar que que te esté abierto todo lo que se pueda y claro, si hay no, un pues, paso un paso peatonal por lo menos que se deje un paso peatonal no eso. y luego otra cosa la gente nada más que queremos que se quite el, la pasarela la pasarela la pasarela parece ser que eso está un poquillo complicado todavía no lo sé cómo es lo mejor, pero bueno, lo importante es que hagan lo que hagan, que sea de verdad que lo, menos, lo más fácil para los vecinos y lo mejor como es lo que pretendemos que, que, que tiene que ser, de, de que afinarse a su terra. Así Sigue, Pablo. Estamos Aquí bien, seguimos. pero tenemos que seguir, como dicen, todos los días. Nos vemos en las vías. Nos vemos en las vías. Y ahí estamos, si no, ¿qué vamos a hacer por ahí sin vernos? Tú imagínate cuando Yo ya no nos. Vamos a de menos y todo, ¿eh? Cuando no nos veamos en la vía, ¿qué vamos a hacer? Yo estaré en mi casa y diré, madre mía, ahora que no vea a Pablo, no vea a la Rosa, no vea al otro. Y no podemos convocarlos a todo el mundo. Tenemos que seguir juntándonos, ¿no? Por, tenemos que hacer algo. Aunque sea un día a la semana. <risa> ¿Eh? a tomar... Pues yo un día a la semana tomando un bueno, café claro. a lo que sea pero en una bolsita de pipas y, y las todo? pipas ¿Cómo Hombre, vamos a echar de menos nosotros esas pipas perfecto. tenemos que seguir pero bueno eso es pues, bueno tengamos sentido del humor a ver esa la que te dice sí, sí. Cosas, cosas. <risa> bueno seguimos aquí que nos comentan que falta un músico por llegar que se ve que ha tenido algún problema con el tráfico con el coche pero está está al caer y en cuanto llegue ya dará comienzo el concierto observamos que poco a poco van llegando más y más vecinos todos armados con, con las ya míticas pipas vamos a ver quién más nos quiere comentar algo por aquí vamos a dar una vuelta Era. vamos a hablar con Tere a ver qué nos cuenta Tere Tere, ¿qué? ¿qué nos contamos hoy? Nada. Pues nada, aquí estamos con un calor terrible, pero pero muy muy contentos, porque sí. hoy por fin ha salido en el BOE todas las licitaciones que había que hacer, y bueno, pues es un paso más. De todos modos, pues ya, ver ¿eh? Tenemos que seguir aquí. Por supuesto, aquí siempre vigilantes, ¿no? Siempre vigilantes, que no haya manera de que nos engañen otra vez. Y que yo creo que, yo creo que, que, que va a ir adelante, va a ir bien, porque este, eh, el, el nuevo delegado del gobierno, pues ya cuando, como presidente del SOE o secretario general o que sea, ya se comprometió a defender esto y ahora pues sería mmm, una cosa... Eh, que feísima que se contradijera y bueno que pues parece, eh, cumpliendo, ¿no? parece que va que va, la, que que, va cumpliendo perfecto. y que va a llegar más tarde pero de todos modos eh, que tengan paciencia los que tienen mucha prisa porque va a llegar mejor que que pensaban ellos eh, además, sin vivir, no, que es lo, claro lo importante ¿no? lo importante, lo importante. Y, y al mismo tiempo pues se van a hacer se va a hacer la nueva estación se van a hacer los parkings... parking se va se consigue que se llegue hasta no y porque dejarlo también aquí como pensaban es una cosa que no se puede que no se puede hacer bueno. y vamos muy muy muy bien y es tan bueno lo digo eso que han traído yo lo he probado no lo no, no lo he probado porque esta mañana me he hinchado oído oh, en no mi me casa ver, ahora re, me acabo un poco no, oh, no y, no y hay que hay que llevar cuidado con, con la dieta efectivamente pero tienen pinta de estar riquísimos ah, sí, no sí. vamos a uno nosotros eh ahora en un descansito sí sí hasta que el concierto voy a ir a, a, a, a probarlo muy bien bueno muchas gracias seguimos seguimos con la entrevista a ver las sensaciones de los vecinos por aquí, ¿cómo vamos? Ah, pues eso, como ha dicho, como ha dicho Teresa, hoy estamos, vamos, un poco más contentos un poco cada más contentos, día. Un más. Cada día un poco más. Cada día un poco más. O sea que. Consiguiendo cositas paso a paso. Muy bien. O sea que. O sea, seguimos Sin desistir. Contentos, pero. Pero atentos, pendientes. Contentos, pero atentos, sí. No hay que bajar la guardia. Esto sigue así. No hay que bajar la guardia porque los plazos se pueden eso. alargar. ...y volvemos, la a, no y volvemos a, a la dilatación de años... ...y eso ya no, ya de si ya eso motivado, ya vamos bien, vamos ya, bien servidos... ...bastante expertos ya en Otra. dilatar estas cosas... ...exacto, tiempo, exacto, ¿no? esto Yo ya se ha dilatado es... bastante, sí... ...o sea que, que ahora que parece que se va a conseguir... ...hay que seguir aquí, precisamente para eso, ¿no?... ...para evitar que se vuelva a dilatar en el tiempo... ...si no, no lo vamos a ver... ...pues sí... Esperemos. Así es que queremos verlo y disfrutarlo. Hombre, por supuesto. ¿eh? Vamos, cuando pasemos no. por aquí con la, con el paseo. No lo vamos a creer. Vamos a decir esto qué. Va a ser. ¿Qué va a pasar? Entonces sí que habrá que hacer una celebración conmigo y algo más. Efectivamente. <risa> ¿no? Vamos a montar una buena cena cuando, cuando consigamos eso. Muchas gracias. Bueno, aquí seguimos esperando a que llegue el último músico del grupo. ¿Eh? Ya llega, me parece que está llegando por aquí ya el coche te acaba de llegar, trae los últimos, los últimos aparatejos necesarios para el concierto y enseguida dará comienzo. Hoy <risa> parece ser que la afluencia va a ser bastante, bastante importante. Aquí, agosto, vacaciones, pero aquí seguimos. Aquí seguimos, todos los días. Hoy a disfrutar del concierto, que también nos merecemos un poquito de fiesta de vez en cuando. Esto se ha convertido en algo más que, que una simple protesta. Aquí vemos que traen el último baffles ya, y esto va a comenzar enseguida. pero que venga ahora porque el otro es de abril, vete a la mierda. Estaba hablando del puñado de abril, de un pesomino. No, con mi patricia después cuando eso venía de casa estaba Vamos a... sí Vamos a ver a quién en entrevistamos Vamos a entrevistar esta Que ¿Un día? Hola, buenas noches Hola, amiga Aquí estamos a ver ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cómo está la gente! ¡Uy, uy cómo está la gente! ¡Uy, sí qué es mucho calor! Dígame usted, mucha calor. Esto mucha se calor. merece 40 coronas. De que bueno. estamos aquí todos, eh, de que estamos aquí todos. esta noche esto está muy bueno. esto está más, sí, sí, Como sí. En los mejores tiempos. Claro o sea, que, sí. que estamos a 9 estamos, de agosto. y estamos ah. un poquito contentos, ¿no? y, y más un contento, poquito, no, bastante contentos, bastante contentos, bastante. bueno, ¿qué le parece lo que lo que han aprobado? muy bien, muy bien, estupendamente, que ya lo tenés lo han aprobado hace tiempo. bueno, pero nunca es tarde. Yo ya, creo que ya. estamos, pues, está, estamos contentos, estamos contentos, sí. claro que sí. Estamos muy contentos. Mucho recuerdo, a Cecilio, que se lo pase bien y que se acuerde de nosotros. No, claro, de... Ya lo sé, ya lo sé. Usted. ¿Él estará viendo no? Ya, ya. Entonces le mandamos un besico. Muy grande, claro que sí. Que se bañe mucho y que se lo pase bien. Claro que que sí. Y que te relaje un poquito. Bueno, pues entonces estamos de enhorabuena. Pues sí. Ah, Por sí. ahí sí. están diciendo que vamos a preparar una merienda y que vamos a... Y esto Digo que que no lo desperado. merecemos. ¿eh? Esto no lo merecemos. Sí. Muy bien. Y además de eso, también tenemos que hacer hincapié en que no queremos pasarela. Ah, sí, sí, sí. esto es el segundo toque. ¿Eh? Este es el segundo toque. Que y no queremos este pasarela. Si que yo no tuviera que subir, señora, yo ahora mismo y no puedo subir yo no puedo subir yo tengo esta bien izquierda la tengo inútil y yo no podría subir vamos a ver ¿Eh? y el que la tenga bien y el que la tenga bien hay muchísima gente el calor que hace con 40 grados que eso se pone a 50 ya ¿Quién su... puede subir eso por supuesto que chancla, es así, pero... aunque esté bien? Aunque esté bien, ¿pero quién puede subir esa escalera? Vamos ¿Quién la puede subir, Dios mío? Como dicen que es tan difícil eh, hacer ese cambio que nosotros queremos de paso peatonal, nada más que pedimos eso... Es tan difícil de firmar eso. Yo le diría a la que lo tiene que firmar o a la que lo tiene que firmar, que coja y venga aquí y suba la pasarela todo este mes de agosto. Exactamente. A ver si Exactamente a ver si es capaz de decir... De aguantarlo, de aguantarlo. Bien, que está muy bien. Sí, señora. Además, sí señora. yo creo que se van a gastar muchísimo más en los ascensores y en todo lo que van a hacer. Desde luego. Y en todo el cuento que no han hecho de... Ir aquí. Hombre, mujer claro Vamos que sí. a seguir Eso es lo que es apoyar, que hay que seguir aquí. Y, y la pasarega, Porque ya no nos fiamos, ya no nos fiamos. Nos negamos a subir por ella. Sí, por supuesto que sí. Venga, mira, a aquí a... tenemos aquí y a una voluntaria que quiere estar con ella y tú dices hola Venga, tú quieres muro ah. quieres pasarela ¡Sí! no ni muro, muro no, no, no. ni pasarela muy <risa> bien y tú yo tampoco tú tampoco pero digo arte claro que yo tampoco quiero ni muros ni pasarela muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver quién nos. A ver, se ha quedado con la guapica mía. Hola, cariño. Estás contenta hoy. Que eres la mejor poetisa que existe bueno, en toda no la región. ¿Tú estás contenta hoy con la noticia? Sí, sí. He leído algo de la licitación y esas cosas, ¿no? Claro, de a eso me refiero. Sí, sí. Pero ahora tenemos que pedir algo un poquito más. La pasarela. No, no. Sí, no. Sí, no. sí. ...y nosotros aquí a seguir al pie del cañón, como siempre... ...y nosotros es. aquí hasta que nos quiten la pasarela... ...hasta que no nos abran el paso ese... ...sí que en la Politécnica, en las jornadas de la Politécnica de Cartagena... ...ya dijeron que se podía hacer un paso peatonal... Se puede hacer ...los profesionales de... falta querer... ...porque querer es poder... ¿no? ...y no hay más que hablar... ...pues nada cariño... ...venga, pues, a seguir... ...vale... A ver. No el noche. sí, Buenas noches, Antonio ¿Qué tal? ¿Qué Vamos a ver ¿Estamos hoy de enhorabuena o no? Hoy de enhorabuena Pues ahí depende a quien le pregunte ¿eh? Hay gente que En general sí, en general creo que sí Pero claro una licitación no es más que una licitación. Y yo, y yo llevo yo llevo desde que vine aquí en 2014, a, oyendo a, a la plataforma y oyendo a todo Dios, ya está licitado, ya han licitado tal, ya han licitado tal. Y parece ser que no había tal ta licitación. Era mentira. Porque esa licitación que hablan hoy, parece ser que ya le he oído que estaba licitada hace tiempo. Entonces las mentiras corren como una cosa mala. Entonces, ¿me alegro? Sí, pero con... Con toda la contención que tenga que hacerlo, porque estoy harto de oír, se ha licitado ya de tal sitio, tal sitio, de tal sitio, tal sitio. Y era mentira, porque no, porque si hay licitaciones hoy, esas vengo oyéndolas de hace un montón de tiempo. Entonces, por lo que hace? Si está licitado, me alegro. Pero hay que pensar, que licitado no quiere decir que se vaya a hacer... Está licitado, está expuesto ahí para que... Tal, pero ahora falta... ¿Dónde viene la pasta? ¿Dónde está la pasta? Perdona, pero ya está publicado en el boy, que ahora parece que esto ¡Ah, parece, parece, sí, parece. parece! También, que lo, eh, lo que, esto lo parece, esto es que ah, se ve. No, no, esto no, espera, se ve, espera, espera. Esto ya se ve. El día que quiten eso, mes, ya empezaré que... yo a pensar, hombre, pues a lo mejor es verdad. Si solo te quería preguntar por lo que ha salido hoy en el periódico. Ah, pues, entonces, yo te digo la verdad. De momento... Cada que claro, cada uno que diga su opinión. Yo me, yo me puedo alegrar en tanto en cuanto que veo que, que puede es eh, un paso más pero ya está pero esa licitación la más no va a ningún lado hay que tener dinero detrás para para para pagarla ¿está? entonces esa es mi. Pero bueno, tampoco me, me Venga, Y ahora tú sigas hablando más. ¿Eh? Mamá. Que sigas. A ver. No, no, no. No, sí, no, No, es que yo lo de la radio no lo he oído. Escucha, no lo he oído. Ah, he oído la radio de la pipi. Ah, bueno, pero eso no, es lo mismo de siempre. Yeah, no. Ya, ya, ya, ya. De que no saben Hombre, yo de pregunta, ya, ¿no? yo ya sí me, ahora sí me Pero creo que sí va a venir soterrado. Ahora, yo sí me lo creo. Yo también, yo me creo que va a venir soterrado. Ahora lo que tenemos es que luchar que, no, que nos quiten la pasarela. ¿No? ¿Luchar que nos quiten la pasarela? Y el ni de provisional ya está. Ahora nuestro próximo objetivo es quitar la pasarela y el pasaní. Claro, claro, claro eso estoy de acuerdo contigo. Claro. Por eso tenemos que estar aquí reivindicando. Oh, claro. estar aquí reivindicando oh, que, que, claro. No nos podemos dormir claro, en de los No, no, no, aquí no, tenemos nada. que estar. Tenemos claro. que estar aquí en la lucha. No, no, no, no, no. Hasta, hasta que no venga la obra aquí no nos podemos ir de aquí. No, hasta que no sea irreversible. No, no, claro. Es Después de estar un año tenemos que seguir. No podemos... Un año y lo que haga falta. Claro. A ver. Bueno, venga. A dime, dime alguna cosita. A ver. Esta no tengo la buena, ¿no? No, ah, hay que ponerse. Estamos de enhorabuena Estamos de enhorabuena porque ya ha salido en el boy Sí, sí, ah, muy bien parece mucho, que que sí. mucho más animado Estamos más animados Pero tenemos que insistir ahora en el paso a nivel claro. Y en que el monstruo ese se desaparezca Se desaparezca de nuestra vista Porque aquí hace daño eso porque no podemos conseguir después de todo lo que hemos luchado claro. y de lo que se el... han reído de nosotros entonces no podemos seguir eh, no, no. en esta disyuntiva no no si estamos en nuestro sitio todos todos los días te tenemos que demostrarles, tienen que darse cuenta que, que, que, no, que no somos tantos que no nos tienen que, que, que tomarnos el pelo después que ...que nos quiten ya esta, esta surdez... ...porque no es la surdez aquí la tontería esa... ...y ya está, y nos dejan aquí la, la, la libertad... ...que queremos nosotros lo que, ...lo que tenemos que hacer... ...lo que tenemos que hacer es negarnos a subir a la pasarela... ...hombre, claro, no, no, la pasarela... Que ...y tener... eso es obra de todos ...sí, sí, claro, claro... ...yo jamás subiré tampoco... ¿Eh? ...que yo no voy a subir... Yo, ...yo es que no pienso subir... Yo no pienso subir. De La pasarela, ¿verdad? ¿Pienso subir? No. No, mira. Con que te pone, te pones a esa Hay tantos escalones. ¿A qué no? Claro que no. Eh, tengo la... yo, estoy, yo soy de la escuela de equipo que está allá. Me llevan en coche, pero de todas formas, aunque tuviese que venir andando... ¿Por qué no pasaría por ahí? No. No. no. Yo pasaría Eso. por ahí, pero ahí no. Eso está prohibido. Sí, bueno, luego solo tiene, no solo tienes que el colegio, sino que también luego cuando mamá te lleva a otro sitio, al cine, yo qué sé, sí. a cualquier actividad, pues tienes que pasar. Claro. No tienes claro. ¿De que no vas a pasar por la pasarela? No. ¿Verdad? Sí, sí. Muy este si bien, muy bien, muy bien. nada no? Pues nada, que buenas noches to a todos Seguimos la marcha ¿La la A ver, chiquillas de Chiquillas, no, no, sino... ¿Chiquilla, decirme algo Los chiquillos yesterday? Los chiquillos Uy, ya de estos dos años Y estas también, no Gracias, ¿y, esta también? Bueno. Son A ver, buenas noches que decir algo... ...yo no... ...yo ya hablaba... ...no, bastante. lo tiene todo dicho... ...a ver, a ver... Ay, a ver ...buenas noches... ...buenas noches, buenas noches... ...buenas noches, ...no, no, no cuesta trabajo... ...buenas noches no, no cuesta trabajo... ...nada, nada, ni hablar tampoco... ...y que estamos de enhorabuena... No, ...sí, hombre... ...eso no hace falta que lo diga... Estamos ...pero el siguiente hora... paso... ...yo... Lo veo. ...el siguiente paso es quitar eso... ...bueno... ...hombre, eh, creo que sí... ...pero que yo con lo que estamos consiguiendo... No, me, hay que conformarse. no hay que conformarse, pero hay que, no. hay que ir paso a paso. Paso, paso, a paso a paso, por eso ya hemos conseguido paso. Este paso. A paso. Ahora el siguiente claro. paso es... De acá, en cuanto veamos que está ya así la cocha de hecho, soterramiento por aquí, entonces, entonces decimos, eso quitar es lo que queremos pasar andando. Y entonces luchamos por eso. Muy bien. <risa> no, tiene razón. Claro. Negarse a subir a la pasarela. No, yo no voy a subir. ...porque vamos ya a nuestro... ...yo por lo menos a mi año... Yo no, voy a subir, yo no, voy a ...no me considero con fuerza... ...para subir 50 no, no, no, no, no. escalones... ...yo no voy a subir, no voy a subir. Le, tengo, le tengo muy claro... ...y además ya aparte de la edad... ...es mi orgullo propio, yo no subo por ahí... ...ya es como una no subo por de ahí. la dignidad... ...yo no subo por ahí... ...yo no subo por ahí... ...prefiero dar la vuelta por allá... ...y cuando llegue llegado... ...pero por ahí a mí, a mí no me van a ver... ...yo no voy a cruzar ese puente... Ni a mí tampoco. O sea que ya, ya somos... Claro, claro. Muy bien, ya pues está, nada, bien. A ver, vamos a yo... seguir que ya vamos, como dice, paso a paso. Paso a paso, paso a paso. Tampoco el mundo se hizo en un día, no, pero no, el siguiente paso es, es negarnos. Eso, eso, eso. claro, lo quiten, que quiten. <coughs> lo quiten, que eso tampoco lo queremos. Y decirlo desde el principio, sí, sí. ya lo tenemos claro. No vamos a subir no vamos a por la a pasarela. Vamos a subir. Cueste lo que cueste. Diga lo que digan no vamos a subir no vamos a subir ahí, ahí si la gente es joven porque tiene aquí un instituto, no tienen más remedio porque lo no tiene de cerca pues subirán, porque las criaturas pero aquí el barrio negar, negar aparte de, la, de de los piernas y de los rollos también pero bueno, ya es que no es eso ya es que no es eso, es que yo no quiero no voy a subir por ahí bueno, yo me imagino a mis tres nietos con un mogollón de libros que llevan en la mochila, subir 50 escalones, más aparte la pasarela, más luego bajar otros 50. Cuando llegan al cole, ¿para qué están? Pues sentarse en el, en el banco y no hacer no hace nada. Esta es una siesta. Sí, sí. eso es lo que tenemos. sí. ¿También por eso. Sí, sí, sí, no. Que por... Por muy jóvenes que sean... Sí, no, y, luego, y luego voy a decir otra cosa, que como madre y como abuela, y, y hay críos que sí, cuando tienen 14, 15 años y todo eso, bueno, pero los críos estos de 8, 9, 10, 11 años, que están, están las criaturas, que salen del S, y van jugando, y van riéndose, y van haciendo tonterías, ¿eh? es un peligro, es un peligro total. ...que además con un simple, un simple... ...con un simple empujón... ...esos que se, empinan, se rompen... ...se empinan de más... ...hacen alguna gracia de uno con el otro... ...alguna tontería que se pongan a hacer... ...o cosas, cosas que pueden pasar... ...y es un peligro diario... ...para las madres y, y para abuelos... ...para todo el mundo que tenga nietos... ...y las madres que tengan niños pequeños... ...yo una cosa sí que le diría... ...a los políticos estos que defienden... ...tanto la pasarela y que tal y que pues, ...mandarían a su madre a su hijo o a su nieto no, no, no. Ah, no, ellos no lo mandarían pues que se hagan cargo de que las madres también tenemos sentimientos aunque ellos no los tengan si sí, de todas formas eso no de falta de de decirlo sino que lo hacen así ya ellos porque ellos cuando hacen todas estas cosas es porque no les toca a ellos pasar por aquí ni vivir aquí ni sus hijos vienen por aquí o sea ellos ya, ellos, ellos ya van con esa ventaja entonces ellos le da igual todo, porque ellos saben que, no, que ellos no les pillan a eso. Bueno, la vida da muchas vueltas. Hombre, por supuesto. Ellos tampoco esperaban, los del PP tampoco esperaban que esto diera esta vuelta. Nadie sabe en lo que nos podemos ver. Y ellos que están tan chulos ahora, quizás algún día puede que sus hijos tengan que subir por ahí. Pues sí, pues sí. Que lo piensen un poquito. Yo se lo digo al señor Paco Bernabé, que tan... ...con tanta fe y con tanta inco ha defendido la pasarela... ...que piense que sus mellizas van a subir por ahí... ...cargaricas de libros... Y, ...y no solo una vez, sino las que hacen falta... ...para, para todo lo que hay que hacer... ...por pues eso, porque hagan las cosas bien hechas... ...el partido que sea, que luche por, la, por, la, por el pueblo... ...y las cosas bien hechas, aunque tarden más años en hacerse... Pero bien hechas están para toda la vida bien hechas. Y están bien hechas para ellos y para todo el mundo. O sea, hay libertad para andar, libertad para esto y comodidades para las personas. Y, y somos personas todo el mundo. Y que se dejen de nada más que mirar el bienestar. Vamos a ver, que se dejen, vamos a hablarlo claro. Que se dejen de robar, que por eso lo han echado. Por robar. Y quieren seguir robando. Pues, ya está. pues para robar que vayan a Sierra Morena. Pues ya está. Y ahora, pues sí, habrá en esta vida, pues hay de todo, ¿no? Porque nadie sabe... Todo la... Hay de todo. Pero si una persona entra a la política porque le gusta la política, porque defiende las cosas de la política y es honesto y es honrado, esa persona hace mirar siempre por el pueblo. Mira, mira, porque una persona... Ahora, si tú nada más que vas por el interés tuyo y a llenarte el bolsillito y a vivir tu, tu familia y tu bien, pues entonces no mira los demás que se pudran. ...y esos son los malos políticos, los corruptos y malos... ...sean los que sean. Bueno, yo también le voy a decir una cosa... ...visto lo visto y las veces que nos han engañado... ...también está en es nosotros... Difícil. ...también está ah, en pues nosotros bien, darle poco, el voto... ¿no? ...y, no y claro, dejarnos ya no, de supuesto. creer mentiras claro, yeah, claro, y en... Claro, claro, ...que ya se le claro. ha visto el plumero... No, pues, ...son muchísimos años. Pues no, pues ya están dando, ya están dando lugar... A, a los políticos en general que la gente se está despertando de muchas cosas que, que dicen que van a hacer y luego no o sea que se nota que, que, que cuando hablan es mentira Entonces, y la gente nos estamos despertando ya y la gente jovencita que empieza ahora a luchar ¿eh? no creo yo que sea tan eh... tan eso tan sumisa como nosotros no creo bueno vamos a ver yo te digo una cosa mmm, Ciudadanos, el PP eh, Son los mismos Claro Y además los jóvenes entran con los bolsillos más vacíos Y con más ganas de robar Y con, y con más bueno, ímpetu bueno, para oprimir al pueblo y bueno, eso. Bueno, pero vamos a ver ahora mismo Eso tenemos que verlo Sí, pero mira, ahora yo por ejemplo Como dicen que pasa en otros países Yo no sé qué país es Yo lo dice la gente que entiende en otros países dan, están hartos de, de, unos, de unos que los roban, están hartos, estamos hartos de unos cuatro años, cuatro años afuera, a votar a otros, que son otra vez igual de corruptos, afuera. O sea, fuera a echarlo. No, no, no quedar nadie no a ver lo que hace, a ver lo que hace, a ver lo que hace, fuera. Alguno entrará, que si quiere si yo, <ríe> pues será más, más, será, será más honrado. Ya hay, ya hay algunos que apuntan manera de que son más honrados y además lo están demostrando, por ejemplo, eh, la alcaldesa de Madrid, la de Barcelona y, y todo ese equipo que forma, que ya es, en los sitios que gobiernan eh, no hay ningún imputado, no hay ninguno corrupto eso es lo que tenemos que mirar ahí sé que cuando si tú sientes la política porque te gusta a ti y la sientes tampoco va a ser el santo de, de poner el mundo el mundo bien por el mundo bien pero bueno vamos a ver vamos a ver que empieza ya el concierto ¿Eh? Vamos a grabar vamos, vamos a grabar que empieza ya el, el concierto. Sí, Muchas gracias. Sea, el 9 de agosto de 2018. Otro día histórico más. Estábamos esperando que el boletín oficial del Estado publicara lo que ya había publicado a DIF Alta Velocidad lo que había publicado también el diario de la Unión Europea que es como el boletín oficial de Europa y por fin hoy nuestro boletín oficial lo ha sacado la licitación del soterramiento en la fase estación Barriomar y Barriomar duermas. nos podemos felicitar ya oficialmente lo tenemos conseguido esto no tiene marcha atrás Perdonad que no os lo comunique personalmente esta noche. No estoy en Murcia y utilizo esta vía indirecta, pero no quiero dejar de que tengáis mi palabra. Esta noche es un día histórico y ya han dejado de hacer esas cuentas que venían haciendo algunos que se alegraban de que aún el boletín oficial del Estado no lo hubiera sacado. Ya lo tenemos en la mano y a partir de este momento empieza la cuenta atrás. Hasta el 31 de agosto las empresas tienen plazo para presentar sus ofertas al Ministerio. Y tan solo el 19 de septiembre tendremos abiertas las plicas, de manera que a final de septiembre sabremos qué empresa va a hacer la obra. No podíamos pensar que lo íbamos a tener tan rápido. Esta gestión otras veces dura meses, a veces Semestre, un semestre, sin embargo ahora, al final de septiembre sabremos qué obra va a hacer esta nueva fase que va a suponer el soterramiento integral por el que venimos señando, de manera que felicitaros, felicitarnos y pediros disculpas de que esta noche no esté ahí en el paso a nivel en la plaza del soterramiento Buenas noches y adelante, ánimo, gracias Bueno, como no hemos conseguido Después de Nueva MC, que no queremos que no, que no, que no queremos, que no, que no queremos puro, que no, que no, que no queremos puro, que no, que no, que no queremos uno, que no, que no, que no que no parece. Estamos aquí con el grupo de la dios. So I'll will time. You ¡Oh! ¡Rockamor! Mira, sí, Si todo el mundo se deje. Lo que tenemos por ser los músicos porque cuando está hablando no se oye nada. I'm be siguen corriendo las flores en el andén, siguen impacta la fe, impacta la fe. Si bien la fe invita la Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es, que es un placer estar aquí y perdón por el caso. Son las cosas que pasan en Murcia, ¿Sabes? sin olvidar que el talento no se puede perder y si todo sigue como está igual si nadie nos quiere ayudar entiendo de una vez Siempre buscando una salida Para poder respirar Siempre buscando mi vida Antes de echar apelar bebiendo cada mañana De alegrías que nunca De alegrías que nunca De alegrías que nunca ke nam kairewa ashi ram nam nam nam nam Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por vuestra lucha y enhorabuena por los pasicos que poco a poco vais consiguiendo, ¿sí, señores. Estoy jefe. Ocorremos, yo se van, escucháis que vamos? por eso pam, pam, esas chicas es dónde están. Por eso, pam, pam, ocurremos, yo se van. No, no, Pensé que volverías, le puse mucho fe, yo no quise hacerte amor, no. me equivoqué. Te vas, me das, vuelvo a la realidad, en cambio. Soñar es la parte habitual solo ante el espejo casi no recuerdo la textura de tu piel es el propio que me puesto. Me acostumbré. Ahora quiero cambiarlo. Ahora quiero volver. El termómetro disparado. La juez marca la ley. ¡Eba! Me das, vuelto a la realidad, en cambio no te pierdo. Me bailas y soñar es la parte habitual, me miro en el esperado.